Hola de nuevo. Hoy, en Que repita Rita, ¿Cuánto sabes de geografía?, vamos a repasar las capitales de Europa. Comenzamos. Espero que os haya gustado el vídeo, síguenos en Instagram, os esperamos.